¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen! Nos encontramos en los mochis Sinaloa. Nos hemos encontrado con eh, personas muy amables nos van a llevar al ingenio azucarero es un lugar que está abandonado vamos a verlo por fuera y quizá entremos no no sabemos y vamos a descubrir qué hay ahí y después en algún otro lugar dentro de esta ciudad ya son las 10 de la noche 11 así que vamos a, a buscar fenómenos paranormales curiosidades y misterios para ustedes las historias en este lugar es únicamente que está abandonado y que pues suceden cosas extrañas adentro. Vamos a ver qué nivel de actividad tiene este lugar. Es un lugar peligroso porque tiene un acceso. ¿Cómo ves Oxlack? Pues peligroso, la verdad gente, peligroso. Es un lugar que no han explorado, parece que nadie. Es muy grande por lo que vemos afuera y no sabemos qué hay adentro, entonces sí va a estar peligroso, pero vamos a intentarlo. Va a estar muy peligroso este, este lugar porque aproximadamente son como unas 5 hectáreas de lugar. Es un ingenio, es el ingenio más grande de esta región. Estábamos pensando en entrar porque tiene un acceso que es este, da hasta el otro lado de la calle, o sea que es como 300 metros de largo, mide si no es que más. Vamos a ver qué nos depara este lugar. Vamos a tener mucho cuidado en este lugar porque no sabemos qué vamos a encontrar. Más para que se den una idea, chequenlo. Es un lugar gigante. Aquí nos dijeron que tuviéramos cuidado con las víboras. La policía. La policía y los que pueden estar aquí adentro. Van a ser testigos como nosotros de lo que encontremos. Nunca hemos entrado a este lugar. Buenas noches. Mira. ¿Se movió algo? Con la de Una cuaracha. ¿Se movió algo? Sí. Buenas noches. ¿Duermes aquí? Ah, cabrón. Estoy allá arriba. No estoy allá arriba. Ah, cabrón. ¿Quién está aquí? ¿Oyeron eso? Sí, sí. Es una canica o una piedra. Es una canica o una piedra rodando arriba. ¿Duermes aquí? Esto ya me gustó, ¿eh? Esto ya me gustó. Okay. ¿Oye? Sí. No hay techo. ¿No hay techo? No hay techo. Se escuchó que corrió la canica, quedó grabado. Se escuchó que corrió una canica aquí o una piedra. No hay techo, ¿eh? ¿dónde corre? Omar. ¿Estás lado? Sí, aquí estoy. ¿Qué onda con esa canica, mira? No hay techo. Eso estuvo bueno, ¿eh? ¿Fue una piedra o redonda o una canica? Sí, Hola, es una vela, pero veo a alguien ahí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? yo veo que es alguien, ¿no? Espérame. Ahí está. Hay una persona. ¿Dónde, dónde? es una vela, es una vela. A ver, vamos de aquel lado. Ya tengo cerca a la boca. Es que ese sonido fue muy raro. Pero hay una vela ahí, ¿no? Sí. Si hay una vela es obviamente que alguien la vino y la prende. Sí. Puta, es una ciudad esto. Ve nada más. No, hombre. No hay una historia de este lugar. Es un lugar abandonado. ¿No? Pero... ¿Se ve algo ahí? Eh? Sí. ¿Oíste ahí adentro? Desde hace rato lo que tenían que tocar en la ventana, se escuchó otra vez. No manches, está enorme esto. Mira. Aquí hay otra construcción. No sé en cuál entrar. Yo también. ¿Se podrá entrar desde acá? ¡Wow! Sí se puede. Buenas noches. Dicen que murió gente aquí. Ya murió una persona estando abandonado el lugar porque se subió. Hay que tener cuidado porque se puede caer algo y... Miren esto Qué bonito está wow. Acá está la entrada, mira Ya la vi Aquí con cuidado, miren ah, Está súper resbaloso, ¿eh? es aceite O grasa de estas máquinas, no sé Bueno, sí, los ingenios utilizan muchísimo aceite Huele a caña Como a destilado de algo miren estos tambos aquí tenemos que hacer una buena invocación otra vez ya aquí estamos ya ya ven vamos a hacer las paces miren nada más por aquí ya podemos entrar creo no manches La ve todo lo que falta como 100 metros nos faltan para Ve hacia allá. Puta. No manches, esto es. Esto es enorme. O sea, hay que tener cuidado con la grasa, esa está bien resbalosa. Todo está resbaloso aquí. ¿Ya oyeron? ¿Qué es eso? Un perro llorando, qué es. Buenas noches. Creo que hay que ir al ¿no? Sí. golpe. Sí. ¿Quién está aquí? Buenas noches a todas las entidades. Alguien que haya fallecido en este lugar. No escucho nada, ¿eh? de hecho, ¿sabes qué? Como que se detiene el... Es tanta la estructura que ni los carros de la... De la avenida oigo ni nada. Estoy sudando. Está hirviendo aquí. ¿Cómo ves? Vale. Vale, solo hay que fijarnos que cada escalón se tiene. Sí. Hijo, ¿Cuántos metros son para abajo? Cuatro. Cuatro metros. Es que no sé qué tan frágil sea este piso ya, si está oxidado. Exacto. Estas láminas. Son láminas. Ahí tenían sus apagadores, las máquinas. Aparte ahí no podemos pasar, mira, está lleno de grasa todo eso. Híjole, sí me gustaría, pero... Si quieres vamos hasta estar fondo. No, no creo, ¿eh? Estas tienen que estar muchas ya oxidadas, pero esta soga, mira. Está a la altura de un hombre. Un poquito más arriba. No, es para... Ve. Esa soga no es tan vieja como la construcción. Esta la pusieron después. Es el nudo de horcado, ¿verdad? creo que es algo muy riesgoso y todavía son niveles ¿eh? si sí, son varios pero pues ya se mató a alguien no vamos a hacerle segunda no vámonos tenemos muchas naves por por explorar como para arriesgar la vida en estas es que se ven se ven oxidadas muchas oh, si sí están bien oxidadas nada más que tienen como un sello de pintura pero no hay unas que sí están muy oxidadas vamos a la, a la grande no de qué lado hoy se escuchó como un ave o un grito o un grito de un ave pero qué aves pueden haber aquí no hay entrada de este lado ¿Escuchó algo quién está aquí Gigante esto. ¿Ponen luces? ¿Qué es eso? Reflejo. Ya ve, ya vi, ya vi, ya vi. Oh, es el reflejo de aquel edificio. el edificio, es el del edificio Sí, ya vi, ya ve. Hola. Ay, uy. Ay uy. Escuchen esto. Hola. Hola. ¿Quién eres? <risa> wow. Hola. Hola. Wow. Pocas veces se puede escuchar tu eco así de esa manera. Hola. ¿Hola? Diablo. Wow, qué Métrico. Que le diga, ¿eres tú, Diablo? Y que diga, Sí. Estaría fabuloso eso. Mira, aquí ya podemos entrar de este lado. Obviamente debe haber muerto gente aquí. Eso es muy probable. Está muy bueno este lugar, eh. La verdad. Buenas noches. ¿Hay alguien aquí con nosotros que quiera comunicarse? ¿Pasó alguien allí? Allá, en esa, en esa puerta, allí, pero se me hace que es vivo. ¿Este? Sí, hay que tener cuidado ahí, porque no creo que los guardias anden hasta allá. Sí, una persona, es una persona. No, okay. Sí, caminando ahí, o Sí, sea, hay que tener cuidado. Dicen que en las oficinas, vamos a las oficinas, me interesó lo de las oficinas. Miren nada más. Está gigante esa grúa. Muchos fallecidos. No, si sí es lógico, o sea. Voy otra vez esto, espera. ¿Murciélago? Sí. No Puede haber aves, eh, adentro. Hola. ¿Murciélago? Sí. No sé. No, no, no, no Sí. Ay, ay. cuidado. cuidado. ¿Qué pasó? Sí, se oh, es está gigante! Sí. No, manches, ese sí es el señor murciélago. ¿no? Oh. Wow. Fíjate que he visto muchos, pero ese sí está Muy grande Está, está gigante ese murciélago Ya se paró Ahí se queda en, en la esquina Mira, para que ah, vean ah, nada más el ver. tamaño Que tiene ese murciélago Wow, Está muy grande Ya son dos, ¿eh? bueno, voy a poner El spirit en este lugar Porque se siente Hasta pesado el ambiente aquí ¿eh? No sé si sea tanto químico que quedó. Vamos a poner el spirit box aquí. Voy a poner el detector de movimiento. Aquí enfrente de ustedes. Por si algo pasa ahí, lo podemos captar. Huele feo aquí. ¿Qué? ¿Se movió solo? ¿Se movió, no? ¿Ha aparecido un murciélago o algo? Voy a poner el Spirit Box Para que le bajen a sus dispositivos Por favor, 5, 4, 3 2, 1 noches. ¿Quién falleció en este lugar? Buenas noches. ¿Alguien falleció en este lugar? Él, ¿quién es él? ¿Alguien falleció en este lugar? aquí de ustedes? Los pasa? es que pasaron al ladito de mí los mochilados David, ¿estás aquí? Justo sobre mi cuello, o sentí un aire frío en el bueno, cuello. No sé la... ¿Sí? ¿Sí? sí, pasó cerca. Sí, pues, está está David. David. Toma de mi energía. Si no puedes, si no tienes energía, ven. Háblanos. háblame. ¿Quién eres? David Salvador Sevilla Salcedo. ¿Estás aquí? Sí. Cualquier entidad que esté en este lugar, en el nombre del Señor Jesucristo, le pido que por favor nos contacte. Podemos ayudarte o si te incomoda que estemos aquí, haz todo lo posible porque salgamos, pero dame una muestra de que estás aquí con nosotros. Dame una muestra de que estás aquí con nosotros. Soy yo, ¿eh? Soy yo, soy yo. Okay. Dame una muestra de que estás aquí con nosotros. Voy a acercarme más acá. Sí. Voy a poner el Spirit a ver si lo escuchamos más de cerca. Sí quiero ver qué son estos que están colgados aquí, ¿ya vieron? Vale. Esos, todas esas, los postres, ¿qué son? Es que miren, sí. ¡wow! ¿Ve esto, Oxlack? Oxlack, no sé. Oy, ¿qué es eso? No, manches. Uy, son radiografías de... No, ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es esto, güey? Uy, no quiero grabar eso, no quiero grabar eso. Uy, no puede ser. ¿Qué? No puede ser. Ay oh. Oh, no, no, no. ¿Qué hacen aquí, Dios mío? Yo no voy a grabar eso. No voy a grabar eso. No manches. Omar lo estaba grabando. No, nada producción. más. Lo grabó. <coughs> no puedo enseñar las imágenes, no puede ser. Son fotografías de personas destapadas. Son fotografías de radiografías de animales. ¿Qué pedo con este lugar? Oh. Aquí fue. ¿Quién está aquí? ¿Qué onda güey? Pero ve esta radiografía Está dentro de su cuerpo Es una foto de una radiografía ¿Qué onda con esto? No, no, no, eso que está allí está horrible esto... No, no, no, cuando volteé lo vi no. Oh, esto está peor No, no, no, ya lo vi, no oh, no, no, no ¿Quién demonios puso esto aquí? Está pasando aquí. ¿Quién trajo estas fotografías aquí? ¿Te das cuenta que no son impresiones, son fotos, o sea, son impresiones de fotografías? ¿Qué pedo con esto? esto es un alienígena acá. No está de arriba, está horrible, ¿eh? No creo que sea de internet. No, no, Oh. ¿Ve esto, Oxlack? esto? Es? Puede ser un gris Allá también hay cosas Algo pasa aquí ¿eh? este, este güey es Un psicópata Aquí vive un psicópata Hay que tener mucho cuidado porque se mete Eso es reciente, viste que estás recién pegado sí, sí, sí. o Se tiene poquito eso Ay, oh, es, bata, como, ¿no? es ropa, pero es como un camisón. No, es una bata. Es una bata. Es una bata, pensé que era un camisón. Ya no tenemos mucha luz, no tenemos baterías. Ahorita ya nos bajamos. Sí. Sí. ¿Sabes qué? Ajá. Aquí vive alguien, hermano. Pues es que.. Si hay cosas sí, hay cosas acomodadas allá atrás. Aquí vive alguien y no me gusta mucho lo que vi. Esas personas que hacen eso tienen enfer enfermedades patológicas. No sé si haga algún tipo de ritual o hasta ocupe algunos elementos aquí para hacer experimentos de algo. Porque hay botellas que tienen poco que se usaron. Miren, miren. Estas botellas tienen poco que se usaron. Hola, ¿no estará el güey este aquí? ¿Quieres que me some? Sí. ¿Ya viste? Sí, otra sí, vez. Sí, sí, sí, sí. Otra vez. Hey, ¿qué haces aquí? ¿Estás loco? ¿Sonó afuera? Aquí anda alguien. No les mostré dos fotografías que de verdad les causarían náuseas de lo que está ahí. Por el medio, por el medio, por el medio. Me espero a que pasen. No, y aquí tiene para esconderse donde, donde él quiera, miren. Dicen que ahí han estado las fotos antes. El problema es que hay frascos que están sin polvo. Hay frascos que están siendo usados allá adentro. Es un psicópata ese, Osla. O sea, qué locación, ¿eh? Mira. Buenas noches. ¿Hay algún velador aquí? ¡Wow! ¡No! ¡Qué wow. enorme está esto! Ven nada más cuántas son. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Uf. Uy. Sí. Sí. Algo pegó acá ¿eh? Buenas noches Apagan todas las luces Tenemos gente Buenas noches Tenemos gente adentro Hay una lámpara ahí Señor Señor, buenas noches. ¿Usted duerma aquí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes son cuidadores de aquí? ¡Nos tenemos que salir! Pues ya, vamos a salirnos entonces. Ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Oh!